Buongiorno, <ride> buongiorno cari amico, da Paolo. Il giorno è oggi, eh, che cosa facciamo? Vamos a fare un allenamento di bicipiti potente, bicipiti, bicipiti, eh, anche il braccio. Per me il braccio comprende il tricipiti, bicipiti e l'ambraccio, anche la, la spalla o, o trapezio. Però il giorno di oggi solamente vamos a allenare il bicipiti. Il mio è un pochino piccolo, no? Devo... Meter, meterlo en, <ríe> a hacer un poquito de fuerza, guarda. Es perso, es perso, es perso porque está un poquito así, con un poquito mal, el Pero ahora torno nuevamente. El giorno de hoy vamos a fare, voy a hacer esto. Voy a hacer 4 a 5 ejercicios del bicipiti. He portado con esta banda elástica. Elástica. Cada colore a una resistencia. El giorno de hoy yo podrei, voy, a, voy a utilizar la arancione. Yo voy a utilizar la negra que está porque las otras están un poquito más moles ahora cuesta cuesta no perso mano vía mano vía de centro solamente en cuesta dos. ok voy a hacer cueste eh, voy a hacer un circuito para diventar el bichititit el bichititit potente Oiga, <risa> me emociona y me confundo pero va lo importante es que tú me capizca eh, ok vamos a iniciar vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de movimiento movimiento en en el brazo, en la espalda, così, eh, me activo y son un poquito eh, eh, ya condicionado para hacer la actividad física bicipiti, bicipiti, el mío está un poquito, de, como he dicho prima, no? Me un de, de, no solamente el elástico, si, sì. si podemos añadirle un poco, un poco de peso, pero puesto si quiere eh, labor, constancia, constancia, no solamente un solo giorno, 2, tres, al menos, este ejercicio yo lo consiglio de hacer al menos 3 voltes a la semana, a la semana, lo puedes repetir eh, de, de, de 4 a 5 series, cinco series. Ok, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, vamos a hacer eh, el bicipiti, vamos a hacer el bicipiti con esta que es un poquito más intermedia y después con la più pesante. Ok, voy a iniciar, voy a iniciar, eh, importante, importante de esto. Mm, eh, fare un poquito de riscaldamento, eh, beber un poquito de agua, estar aquí Ok, perfecto. Estas cordas las pueden encontrar en un negocio esportivo. Es fácil de encontrarla, cuesta poco. Ok, el primo, guarda. Abro, flexión de ginocchio, esquina directa, pecho avanti, guarda, como un caballo romano, así. Ah, ok. Vamos a hacer una, unas, unas 12 va Uno, lentamente. Dos, 3 4, ayú, ayú, ayú. 5, 6, 7, 8, 9, 10, uno en más, uno en más, uno en más, Ok, perfecto, ahora, súbito, súbito, vamos a hacer con la piú pesante, así le metemos piú resistencia a, a nuestro bichipiti. A nuestro bichipiti, ok, ok, vale lo cual. Guárdalo, cuáles. Lentamente, lentamente. Oh, no, casi no, medio corto, medio corto. Ok, se va, se va. Uno, lento. Vamos a hacer seis. Due Tres, corto, corto, corto. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otto, ayúdate con la fuerza del abdomen. Nueve. 10 perfecto esto lo repito 2 a 3 veces, perfecto perfecto In, vamos, iniciamos, vamos a vamos a hacer tu falles de reposo yo continuo con nuestro segundo ejercicio para el a eso cambio cambio la, la postura la postura primero fue soto adesso lo hago de frente meto tocó nuestra banda elástica cuál dentro de esta base metálica tú lo puedes hacer en la, en, la, en la puerta de la casa <ríe> en la finestra <ríe> en el balcón ok perfecto perfecto flexiono ginocchio esquina directa me ayuda también con la fuerza del abdomen que voy a hacer voy a hacer esto 1 2 espalda ferma 3 guarda, guarda el bicipiti 4 5 6 7 ahora cómo me contrae. 9, 10, 11 y 12. Ahora, igualmente, igualmente. Vamos a farlo con la banda más potente, más potente. così nuestro bicipiti va diventando grande, grande, grande. Grande, grande, lo lento. Ponemos un bicipiti potente, potente. Así cuando andamos en giro, la regaza, uy, amores, ¿qué estoy haciendo? <ríe> no, me estoy alenando. Alenando, fuertemente, fuertemente con Fisimax ok, lento, lento, guarda, uno, pressione il ginocchio, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, va, va, e dieci, ok, <ride> El bicipiti está cogiendo un poquito de orma, de ¿no? orma. orma, Como he dicho, esto lo puedes repetir de 2 a 3 a 4 vueltas, 4 vueltas. Si tú no hay 2 bandas elásticas, usa solamente una, pero lo trata de hacer el ejercicio más lentamente. Ok, Haz eso continuamos con nuestro próximo ejercicio. En nuestro próximo. próximo ejercicio será desde otra angulaciones, otra posiciones Así elaboramos nuestro bicipiti de, de diversos ángulos, no solamente un solo movimiento. Si no le damos un poquito de variedad, así estimulamos nuestro bichipiti por tutti ángulo. Por cuello, por siempre cuando fachamos un ejercicio de, de bichipiti o gamba, cualquier otro músculo, siempre siempre le lo fachamos con cuatro o cinco ejercicios, porque así lo alenamos por tutti ángulo y nuestro grupo muscular se diventa fuerte. Ok, ok, nuestro próximo, guádalo pa, Guárdalo, pa, desde esta postura, guarda la esquina derecha, me ayudo, vamos a fare todo, si va, uno, lentamente, dos, tres, me concentro, cuatro, pongámoslo, più, più, più dietro, più resistente, cinco, seis, sete, otto, nueve, diez, dos en uno, Ahí e 2. Ok, vamos a... Vamos a ayudarle un poquito más... resistencia. Igual, igualmente, igualmente. Más resistente, va, va. 1, vamos a hacer 7, 7, 7, porque este está más fuerte. 1, guárdalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2 en más. 9 10 a <risa> cambio de ejercicio, hacemos la pausa y cambiamos de ejercicio ok, ok, nuestra otra propuesta, nuestro último ejercicio lo voy a hacer desde una posición muy, muy cómoda, muy confortable, cuá vamos a meter un punto de un punto de sosteño a nuestro trechipiti, ahora nuestro músculo va a elaborar un poquito, più forzadamente ok, perfecto, perfecto, Oh, uso la banda, la banda, ok, la banda, iniziamos con la banda più, più, più intermedia più intermedia de esta posizione, guarda eh, el principio siempre se a atterra a eh, comprimo siempre mi abdomen I, I, I. ok, e vamos a iniciar, vamos a hacer 12 1, haciendo 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a parar el 2 en più 1 en più el último, el último, me suena emocionato ok, sostengo cuento 3 1, 2 y 3 vamos a meter el più resistente, el più resistente, el più resistente Esto nos va a morir, esto nos va a morir, ok, si sí va, si sí va, ok, si sí va, vamos a hacer al menos 8, 8, 8, vamos a probar si sí, a hacer 8, ok, si sí va, 1, lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último último último se va se va 8 oh, uh. <risa> ah jajajaja esto es mi chico y te voy a, lo voy a, lo voy a <risa> lo siento, repítelo de 2 a 3 vueltas por ogni ejercicio y a la semana me lo fai 4 vueltas mira comando, antes le puedes añadir un poquito de peso Mateo, ¿cómo ha andado el entrenamiento? ¿Sí ¿Si lo hay hecho o no, mira el comando el próximo ejercicio será más bello y más interesante para ti Gracias por guardar este canal. Si aún no te has inscrito, inscríbete a this. De cuore. Pablo. Pablo ha dos Core, guarda. Destro y sinistro. Por qué lo amo tanto Le Dona, guarda. Destro y sinistro, Aduo dos grande. Gracias, gracias, gracias, ragazzi. a la próxima. Chao. Gracias, gracias, ragazzi.